Qué tranza bandita, este es el audio directamente de la consola. Que bandita, bienvenidos a un nuevo video de este canal Últimamente han sido puros videos como de... No sé llamarlo tecnología, pero pues al final del día Pues cosas como electrónicas, ¿no? No tanto de skate, pero de alguna manera Esto se podría como conectar al skate Porque me gustaría aprovechar como Estas cosas que estoy agarrando Para hacer eh, transmisiones o gameplays De cosas como de skate Y al mismo tiempo de otro tipo de videos Como para ya no tener tan abandonado este pedo, ¿no? Entonces, dejen en los comentarios Si quisieran tal vez videos ...como de gameplays de juegos de Skate, como el Skate 3 o cosas así. Estaría chido que ya saliera el 4, pero creo que eso no va a pasar pronto. O de algunos otros videojuegos que igual estén chidos, por ahí vi que había para Xbox uno que se llama Oli Oli, que es como una así de esos de Run and Gone o algo así se llama. Lo vi chido en su momento, pero ya no sé si siga ese video. dejen en los comentarios a ver qué pedo, qué opinan. Pero por lo que estamos aquí es para hacer un unboxing del Road Podmic que justo me acaba de llegar ayer ahí a la oficina, entonces me lo traje para acá para hacer el unboxing aquí en el canal, a ver qué pedo, Pues bueno, así es como viene el micrófono, como siempre. Todos traen esta madre para la humedad y trae su guía de, trae su guía como de paso a paso de cómo comenzar a usarlo. Pues creo que es bastante sencillo. Solamente dice que es cómo se mueve la madre está en la que viene, cómo lo montas y es cómo empezarle a hablar, ¿no? Básicamente. Ah, aquí lo que veo que está Personalizado y es algo que vi como en internet que está personalizado para usarse con el Broadcaster Pro, que es como la consola de Rode Pero pues yo he visto que lo usa un chingo de banda y este, pues no hay ningún pedo, no, no tienes que usar a huevo esa, esa consola. A la ver, esta madre está pesadito, ¿eh? la neta. en este pedo, bueno, se quita la caja aquí a la verga. Y uh, hubo perros, ¿eh? No mames, está bien pesada esta madre, la neta. Que hey, yo no. Pensé que iba a estar, la neta, mucho más ligero. Está pesada, a ver si el pinche brazo este lo aguanta. Ahorita lo voy a conectar. Te lo voy a conectar aquí a la consola que tengo y, pues, estamos viendo, ¿no? A ver qué tal se oye. Esperemos que se escuche. Chingón. Qué tranza, bandita. Este es el audio directamente de la consola. Eh... No sé si ustedes lo notan, pero mete un poquito de giz, que está medio cagazón. Pero este, fuera de eso creo que está bastante chido. Eh, no sé cómo lo estén escuchando ustedes, pero qué bien. Pero la idea es que con este micrófono pues podamos hacer como algunas otras cosas. No sé, por ejemplo... Algún, no sé, algún en vivo o alguna transmisión acá de algún juego, un gameplay o algo que esté acá jugando. Acá, con el control chingón y que se escuche al mismo tiempo este sonido chingón. Eh, pues la verdad es que no hay mucho que decir sobre el micrófono. Hasta ahora está bastante, se escucha bastante bien. Habrá que ver ahora, pues ya con el uso. De hecho tengo la idea de subir aquí. Aquí donde están viendo este pedo es como... Como mi estudio en casa, por así decirlo Aquí es donde chambeo los días que me toca hacer home office Donde se edita algunos episodios de Efecto Oli Pues cosillas, ¿no? Programación, pendejadas que me gusta hacer Edición, lo que sea Entonces estaba pensando en traerme mi Xbox para acá Conectarlo y pues jugar algunas partidas Y estar ahí como que narrándolo y poniendo algunos gameplays Nada más que... No sé si estaría chido como ponerlos en este mismo canal o abrir otro canal, pero no me gustaría como abrir otro canal y tener ahí un desmadre. Entonces, también al, al mismo tiempo no me gustaría como que aquí fueran cosas de skate o de cosas de tecnología y de repente un gameplay, ¿no? Con que pinche revoltura. Pero, pues, ¿qué, estos pinches audífonos, güey. A ver, aguanten. Eh, hey, yo, yo. Ahí está. Mejor los del Forky, guéchense. No sé si se alcanza a ver, pero venían con, con una tablet que le compré al Javis. Están bien cagados, pero estos me gustan más incluso que los otros porque aquellos tienen, tienen este pedo que, que se me salen, güey, y me caga eso, güey. Entonces yo creo que también voy a tener que conseguir unos pinches audífonos de estos. Eh, o usar los del Forky. Igual deja aquí en los comentarios si prefieres los de Forky o que compremos unos audífonos nuevos y especiales para este pedo. Eh, pues nada, la neta, creo que está chida esta madre. Eh, algunas cosas que está viendo es que es como estos cardioides que, por ejemplo, si te alejas para acá, se deja de escuchar. Conforme te vas acercando, se va escuchando más chido. Si le hablas de lado, si le hablas de lado, como dijera aquella, este no, pues no se escucha tan chingón como si estás totalmente hablando de frente. Eso, eso está chido porque hacia donde lo orientes es donde va a agarrar la voz o el sonido y eh, en, en los lados un poco menos va a tomar audio y hacia el lado contrario es donde totalmente va a eliminar los ruidos entonces por ejemplo si tú tienes esta madre y estás grabando como por decir en una, en una ventana que quieras aprovechar como la luz ah pues lo recomendable es que el lado opuesto a donde capta el ruido lo pongas hacia la ventana porque todos los ruidos exteriores los va como que a repeler, ¿no? los va a los va a eliminar prácticamente. Pues está chido, o sea, porque no tienes que hacerle nada. Solamente lo conectas, güey, a la consola. Ya no tienes que configurar nada. Eso, es la neta, eso está chingón. Con los otros que teníamos, con los que grabamos normalmente, Efecto Oli, no están mal. Son marca Newer. No están mal, pero el pedo que tienen es que siento que están como muy frágiles. La construcción no se siente tan chida. Y la neta, este sí, se siente como bien pesado, bien hecho acá, todo el pedo. Y pues esa es como una gran, gran, gran diferencia. No por nada cuesta pues una feria más que los otros, wey. pero la neta no se me hace como extremadamente caro para lo que es hasta ahora, creo que está chido, pues nada, la neta creo que fue una buena elección ah, otra cosa, por ejemplo, los otros micrófonos son, déjale un poquito aquí el... la ganancia a ver, ahí estamos, vamos a bajarle un poquito más, un poquito más, ay hey, yo yo hasta que ya esté editando este audio me voy a dar cuenta si realmente se mete el his que pone la consola porque he escuchado varias bandas que ese ruido ya en la pista final no se escucha, pero pues no sé. Habría que ver Porque aparte Los, los micros Con los que grabamos Efecto Son de condensador Entonces Cualquier pinche ruidito Lo agarran güey. Y este que es dinámico este, Pues tengo entendido Que justo eso hace no Como que se enfocan Las frecuencias de la voz Y desecha las Del exterior Entonces a lo mejor Si no tienes un cuarto Sonorizado tan chido Como para reducir ecos Y ruidos externos Y lo que sea Esta madre sería como La mejor opción Aparte de que también Dicen que los dinámicos Son como más guerreros eh, digamos Cuestión de transporte, golpes, cosas así Y los de condensador son Pues más delicados, justo por eso, ¿no? Como que si los golpeas Pues es muy probable que vayan perdiendo su Efectividad o de plano se putían Entonces, pues nada, la neta para hacer Como el unboxing y primeras impresiones Creo que bastante bien Bastante chido este Pues ahí dejen en los comentarios qué, qué opinan Y pues yo creo que ya le vamos a dejar hasta aquí Digan qué opinan de este video Si les gustó, si no les gustó también eh, si quieren que sigamos haciendo reviews de este, de este tipo, eh, lo de los gameplays estaría chido que me dijeran si, si les late, como qué juego estaría chido. Tomen en cuenta que tengo Xbox, Xbox One, entonces pues tendría que ser a huevo uno de ahí, ¿no? Si me salen con qué play, pues no mames, no voy a comprar un puto play para jugar, güey. Pero... ¿Quién sabe? Igual en el futuro sí Pero por lo pronto, este, pues hasta aquí muy bien Muy buenas primeras impresiones Esperemos que, que así vaya fluyendo Por cierto, estamos grabando con la PodTrack P4 Son algunos soniditos que traemos acá Aplausos Y el mal chiste Pues creo que ya, igual pueden checar un... Un video haciendo un pequeño unboxing de la Zoom Potra 4. Si quieren que haga como algo sacándole un poco más de provecho o haciendo otras cosas, pues también ahí dejan en los comentarios, no hay pedo. Pues nada, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Compartan, suscríbanse y todas esas vainas que dice la banda en YouTube. Las vemos en un siguiente video. Ah, vean, Efecto Oli todos los lunes a las 9, 9 de la noche. Hay un, este, es la premier. Hay chat en vivo ahí para que se pongan a cotorrear. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que los campeones no usan drogas.